Hola a todos, aquí Johnna Vicente siempre presente y hoy desde la comunidad de Monterrey en Miami Gardens y como dijo Nelson Mandela ojalá que tus decisiones sean tomadas en base a tus esperanzas y no tus miedos. Simplemente la mejor manera de tomar tus decisiones es en base a lo que tú quieres porque si elige a lo contrario te alejará más de lo que tú quieres y de tus propósitos. Así que como dice Nelson Mandela, tomar decisiones en base a nuestras esperanzas.